2020 10 segundos antes de año 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, al 7. Eh, ¿Qué? lo he completado? Espera, que? ¡Ah, no! Thank you.